Amigos de Techcetera, aquí estamos con el iPad de octava generación, lo sé, se parece mucho al iPad Pro que inicialmente revisamos en Techcetera, tiene su Apple Pencil, su Smart Keyword, pero no, se trata de un iPad de entrada, de octava generación y muchos dicen oiga no, pero si es de entrada, lo recomiendan, pues ya vamos a ver efectivamente qué tan potente es. Para eso vamos a hacer una serie de actividades muy interesantes, como por ejemplo vamos a abrir Pixelmator Pro y vamos a explorar opciones que se pueden lograr gracias al poder de, de procesamiento y el software. Entonces aquí ya abrimos una imagen. Eh, a muchos les molestan este tipo de torres de electricidad, entonces simplemente lo que vamos a hacer es desaparecerlas. Así de fácil. No necesito ser un experto. Aquí, por ejemplo, no quedó tan chévere. Pues vamos a hacerlo con un poquito más de cuidado. Y ya no se nota que hay o que hubo una torre ahí. Ahora, algo que me parece supremamente interesante y que demuestra la potencia de procesamiento del A12 Bionic con una red neuronal es precisamente usar el Machine Learning. Entonces, para eso lo vamos a aprender y vamos a mejorar el color. Fíjense, acá está haciendo un mapeo nuevamente de la imagen precisamente para mejorar esas zonas en donde el color no logra la intensidad que queremos y demás. No se demora gran cosa, fíjense, ya vamos en la mitad y es una imagen bastante grande. Y ahorita vamos a hablar de eso porque una de las cosas que anteriormente eran un dolor de cabeza de solo viajar con el iPad como única terminal era el tamaño de las imágenes cuando se iban a subir a internet eran muy grandes y era difícil controlarlo fíjense aquí me acentuó un poco los colores, e inclusive algo que puedo hacer es traerme los colores de otra imagen entonces vamos a coger una que me, que me parezca vibrante, por ejemplo esta y aquí le voy a Ajustar los colores de acuerdo a lo que tenía en esa imagen No me gustó tanto, como pueden ver, fíjense el poder, me puede volver fácilmente Si quiero hacer cambios, aquí ya hay filtros de color predeterminados Por ejemplo Este me suena bien Si, sí, le da un contraste bastante interesante, puedo manejar la temperatura no tengo que ser un experto, acá solamente estoy, aquí ya es... se está acabando la, tar la tarde, el sol de los venenados, voy a contrastar cier ciertos tonos, voy a ponerle más luz a, a las sombras, pero creo que con menos se ve más interesante, e inclusive lo que les estaba hablando hace poco, en el momento de básicamente exportarlo, es cuando eh, los dueños de las plataformas o los colaboradores empiezan a padecer por los formatos, ¿cierto? Aquí tengo con qué... y por los tamaños. Fíjense, acá me va diciendo 416 KB, todavía sigue siendo pesado, 121 o el formato para web. En donde 100 KB es una imagen que podría funcionar. Simplemente lo exporto y listo. Ya lo puedo subir, puedo hacer lo que quiera. Lo puedo guardar en el carrete. Fíjense lo poderoso que es no solo el software, sino el procesador. Ajustamos la imagen. Bueno, aquí volvieron a aparecer las torres, así que las voy a quitar. Y listo, tenemos una imagen digna de subir a internet. Ahora, otra de las cosas que muchos dicen es ¿Será que puedo correr Photoshop en un iPad de entrada? Pues vamos a hacerlo, vamos a importar una foto, cualquiera que sea, por ejemplo esta, y aquí lo tenemos, aquí tenemos Photoshop con todo el poder en un móvil y podríamos empezar a añadir capas, por ejemplo, fíjense aquí tenemos cada una de las capas. Le puedo aplicar capas de texto, con todas las, las fuentes incluidas, y fíjense que en ningún momento he sentido que el iPad se vaya quedando, está ahí, como dicen, con todos los juguetes y ya, creé el formato quedó y no tuve ningún problema bueno, y otra de las pruebas duras es correr un editor de video aquí tenemos Premiere Rush precisamente vamos a abrir uno de los proyectos fíjense, tengo las cortinas, tengo toda la edición los textos y demás Y la parte más dura que es efectivamente, fíjense, tengo transiciones, tengo textos, tengo las cortinas, tengo todo. Y ahora algo que vamos a hacer es tratar de exportarlo. Que aquí es donde la mayoría de tabletas podrían llegar a sacar la mano, como dicen vulgarmente. Decir, oiga, esto es demasiado para mí, no voy a poder renderizarlo. Pues vamos a ver si efectivamente... El poder del A12 Bionic En este iPad de octava generación lo logra Fíjense acá inclusive me va mostrando un preview Bueno y hemos adelantado el tiempo Ahora vamos a verlo El producto de este render Cómo quedó Y efectivamente aquí está Fíjense, se ve muy bien, se demoró un poquito más que el Pro, como era de esperarse, pero aquí lo tenemos. Un video de 20 minutos con edición. El video en general, esto se grabó desde Zoom y funcionó muy bien. Estamos viendo una escena creada con Aero, precisamente con el iPad de octava generación. Y aquí el robot nos está mirando. Tenemos una especie de repisa de juguetes. Ahora bien, muchos dudaban sobre las capacidades de este iPad de octava generación, por ejemplo, para hacer cosas como expandir la pantalla usando Sidecar. Así que lo vamos a probar. Efectivamente. Fíjense, acá ya estoy reflejando la pantalla de mi Mac en el iPad y puedo navegar sin ningún problema, puedo ver contenidos, todo lo que necesito hasta videos sin ningún tipo de problema, lo único que debo hacer es adaptar la resolución. porque recuerden que la resolución de una pantalla es diferente a la de la otra. Así que, es fíjense, que, que es súper fácil, funciona que que ver, bastante pues, fluido. Un iPad, un iPad que... Bueno, y otra de las pruebas que nos falta es visualizar contenidos, por ejemplo, en TV Plus, en el iPad de octava generación, para ver qué tal se comporta precisamente el procesador. No, no vemos ningún tipo de lag en absoluto y finalmente qué se puede decir al respecto pues básicamente que teniendo el software y los accesorios adecuados este ipad de octava generación es una herramienta súper poderosa no solo para producir para consumir contenidos y hasta para jugar funciona muy bien debo decir para todos aquellos que no tienen el dinero para comprarse un ipad pro es una muy buena opción Sí en algunos momentos el software se siente un poco ralentizado pero seguramente cerrando las aplicaciones que no se están usando y volviendo a abrir las que se sienten lentas va a funcionar muy bien es una herramienta que no lo va a dejar colgado en la mayoría de las cosas que hace un usuario del común así que ya cada uno mirará su caso de uso y sobre todo su presupuesto. Bueno y finalmente para dar ejemplo lo que vamos a hacer es efectivamente sacar provecho del procesador A12 Bionic del iPad de octava generación. Pero usando este adaptador vamos a llevarlo a una pantalla gigante como la del Samsung Odyssey G9 precisamente para hacer toda la edición usando Premiere Rush. Ustedes juzgarán los resultados finales.